Llegamos al final de este camino en el que hemos ido viendo cómo la filosofía puede servir para afrontar tanto la adversidad como la incertidumbre. Hemos visto seis filósofos de la antigüedad y trece filósofos y filósofas contemporáneos. A partir de sus aportaciones voy a intentar en este vídeo resumir tres ideas fundamentales. La primera es que tendríamos que relativizar un poquito más lo que es nuestra propia adversidad y ser más sensibles con lo que es la adversidad ajena. La segunda de las ideas es de que hemos de aprender a vivir siempre con un cierto grado de incertidumbre. Y por último, la tercera de las ideas es de que la reflexión filosófica es fundamental para poder tener una vida feliz. Empezamos con la primera de las ideas. ¿Por qué hemos de relativizar nuestra propia adversidad y ser un poco más sensibles con lo que es la adversidad ajena? Pues bien, tenemos la tendencia a mirar nuestro propio ombligo, y a quejarnos a veces de vicio, porque cuando hay una situación en la que vienen maldadas, no todos estamos en la misma situación de partida. Vimos que había una adversidad estructural y una adversidad coyuntural. A la coyuntural depende de tu situación de partida, tienes más posibilidades o menos de salirte de ello. En cambio, aquellos que estructuralmente viven siempre en la adversidad, lo tienen como mucho más difícil qué es lo que deberíamos de aprender de lo que nos aportan los filósofos. Sobre todo a desarrollar más la empatía con los demás, a desarrollar la solidaridad y, sobre todo, a condicionar o cuestionar lo que es nuestra propia percepción de nosotros mismos y de los demás. Es decir, todos esos filtros que, a modo de prejuicios, a veces proyectamos sobre la visión del otro. Algunos filósofos señalan como causa de la adversidad lo que sería una desigual distribución de la riqueza o una falta de justicia social. Y hemos visto dos teorías, que aparentemente son antagónicas, como son las de Marx, que inspiran las ideas socialistas, y las de Rawls, que representarían el liberalismo más actual, en las que el diagnóstico en el fondo es el mismo. Es decir, si no hay una estructura social justa, si no hay una distribución equitativa de la riqueza, al final es muy difícil asegurar las condiciones mínimas, tanto materiales y espirituales, que permitan a la población vivir con dignidad, es decir, poder afrontar en igualdad de oportunidades lo que sería la adversidad. Por otra parte, Adela Cortina, mediante el concepto de aporafobia, da el toque de llamada diciéndonos «Aquellos que no poseen recursos, sean pobres, inmigrantes o refugiados, no son los culpables de esa falta de recursos, no podemos estigmatizarlos». Otros filósofos que han reflexionado sobre el cuerpo, la sexualidad… O el género, como Amelia Barcárcel o Paul Beatriz Preciado, lo que nos señalan es cómo, a veces, la adversidad tiene su raíz en una discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual. Esa no aceptación del que es diferente, que acaba convirtiéndose en violencia sobre él y en mengua de derechos. Aquí lo que hemos de aprender es de que hemos de reclamar una sociedad igualitaria, construida entre todos y todas en la que cada uno pueda vivir su cuerpo, su sexualidad, su identidad libérrimamente. Por último, los filósofos nos señalan de que a veces tenemos como un miedo un poco irracional a lo que es la adversidad. Y aquí vamos a destacar fundamentalmente tres ideas. La primera es de que a veces nuestro miedo a la adversidad proviene de que no hemos hecho una valoración justa de lo que realmente es importante. Sócrates, Lucrecio, Anna Arendt nos dice, piensa, porque a lo mejor no estamos dedicándonos a hacer aquello que es lo fundamental y estamos temiendo perder algo que realmente no tiene ninguna importancia. Alcanzar una vida feliz, si tenemos una forma de vida sencilla, no es demasiado difícil. La segunda de las ideas vendría de Diógenes el cínico. Es decir, a veces somos un poco pusilánimes, tendríamos que aprender a ejercitarnos un poquito en la adversidad. Y por último, la idea de lo que sería Marco Aurelio, el estoicismo Es decir, hay cosas que por ser naturales son del todo inevitables y de nada sirve que nos alteremos. Simplemente hemos de aceptarlas serenamente. porque hemos de aprender a convivir con un cierto grado de incertidumbre? En primer lugar, porque son muy pocas las certezas. Y en segundo lugar, porque esa conducta de querer controlarlo todo en todo momento... Es obsesiva, es un poco neurótica y solo nos aporta sufrimiento, nos resta espontaneidad y nos dificulta la serenidad. Freud y Nietzsche, dos de los grandes filósofos de la sospecha, nos indican cuál es el peligro de ese querer controlarlo todo. Freud nos dice, eso es a costa de la represión de nuestras propias pulsiones y de coartar nuestra propia libertad. En el caso de Nietzsche nos dice, eso es un veneno para la vida. ¿Por qué? Porque nos impide explorar todas las posibilidades existenciales. Por otro lado, que nuestro conocimiento de lo que está por venir sea siempre limitado no es necesariamente un inconveniente. Recordemos los argumentos escépticos de sexto empírico, que nos mostraban que como nada es más, nada hemos de temer, porque aquello que ha de venir no podemos demostrar que efectivamente sea necesariamente bueno o necesariamente malo. Desde la filosofía de la ciencia, por otro lado, Toulmin nos señalaba cómo es tan difícil establecer certezas absolutas y que es más razonable quedarnos con lo que serían creencias suficientes y razonablemente justificadas. Por otro lado, Trías nos decía, ni existe un fatalismo que nos conduzca a que necesariamente ocurra algo, ni tampoco el ser humano es un ser omnipotente que pueda reducir y eliminar por completo toda posible incertidumbre. Y por último, ¿por qué la reflexión filosófica es fundamental para una vida feliz? Pues como decía Epicuro, nunca se es demasiado joven o demasiado tarde para la salud del alma. Y como decía Sartre, es desde la filosofía el lugar desde el que nos constituimos en lo que somos, nos definimos frente a los demás y podemos evitar la mala fe, es decir, responsabilizar a los demás de nuestras propias acciones o decisiones. Como señala Victoria Camps, aprendamos a tener esta actitud contemplativa, que nos permita observar y conocer mejor el mundo, conocernos a nosotros mismos y que nos permita no ser cercados por la soledad. Ya María Zambrano nos lo recordaba, es en estos momentos que se denominan de crisis cuando es la mejor oportunidad para conocernos a nosotros mismos, de forma más auténtica y más sincera.